Llega, mientras tanto, canto un ratito más Anda, come, muerde, hay de amor y de pan Ríe, río, crece, llora y llora que vas derritiendo las cumbres, Sol cada orilla que mojes, Son piedra musgui, y tum tum tum llueve todo encanto. Vuelve el barro a su plan. Pique, busca, rompe, mezclate con la sal. Ríe, río crece, corre ve a acariciar cada orilla que monjes son. Mientras nieve en las cumbre, sol, piedra, musgo y fulgor. Dun, dun, dun, dun, dun. Llega mientras tanto vuelve el barro, su plan, anda, come, muerde, mezclate con la sal, ríe, río, crece, llora y llora que vas derritiendo las cumbres, sol, cada orilla que mojes, son piedra, musgo y fulgor. Llueve todo encanto, se nos dé por cantar que busca romper, hay de amor y de pan. Ríe, río crece, corre ve a acariciar cada orilla que moje sol, mientras nieve en las cumbres, sol, piedra, musgui, Fulgor derritiendo las cumbres, sol cada orilla que mujeres son piedra musguiz